La contaminación que hay en una cañada tiene preocupado a los residentes en el sector Rivera del Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema que por años persiste en este lugar. Bueno, la situación es que, que eso, es, eso, es, eso es lo último. Cuando cae una harina... Eso se pone ahí. Allá llega, que, ver, que a ver, a ver, llega, ver, llega. Allá, allá, abajo llega y, y, y mucho lodo, mucha basura de todo. Hoy está nítida para como ya se ve. Bueno, la solución que queremos es que nos la arreglen como aquel lado. Aquel lado le tienen y de todo y, y está todo normal. Y es difícil porque aquí los viejitos están enfermos y muchos niños que, que están enfermando de dengue. Y hay que hacer, hay que hacer Unitario de aquí. Están pasando mucho trabajo. El alcalde no hace caso de esta situación. Así que imagínense qué vamos a hacer. Porque eh, si le tiran algo, desde que vienen a barrer le sacan dos do, do cartillas de, de, de, de lodo. Y una vez, desde que llueve, vea dónde llega el agua, aquella puerta es roja, vea. Ahí llega el agua, desde que llueve una jarimita Ayer que cayó un aguacero, de ayer, llegó el agua allá. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.